Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, hoy nos toca a Quirón, la llave, la llave mágica, eh, vieron que el símbolo es como una llavecita, eh, la llave a la sanación. Quirón en Virgo, se supone que es uno de sus domicilios, yo creo que sí es su domicilio. Yo creo que Quirón rige a Virgo, pero esa es una creencia personal, todavía no hay nada establecido. Bien, eh, vamos entonces con las tres palabras claves positivas y las tres palabras claves negativas. Recordá que en Quirón vibran de una manera especial. Lo positivo está relacionado con el estado de sanación, qué hacer para sanar, esa herida que son las tres palabras claves negativas. Entonces, si Quirón está en Virgo, vos vas a sanar si sos concreto, si sos detallista y si sos servicial. sí Porque el, la herida... ...está en ser obsesivo, en ser autocrítico y por lo tanto no terminar nada de lo que empezás... ...y si en vez de ser servicial sos servil, que son dos cosas completamente distintas. Entonces, la herida está en obsesionarte, está en autocriticarte para no terminar las cosas... ...y en ser servil la sanación está en ser concreto, en ser detallista, en lo que concretas, en lo que haces, en lo que querés hacer, y ser servicial, pero no servir, te mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes eh, nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí amigos, claro amigues, eh, nos volvemos a encontrar mañana como todos los días, ¿con qué?, con Quirón en Libra. Te mando un abrazo enorme. Chao, hasta mañana.